Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les voy a narrar una historia un poco diferente a las anteriores. Se trata de la película surcoreana, el título de esta película es La Llamada. Esta historia gira en torno a dos chicas, Seo Jong y Jong Chuk, que viven en décadas distintas pero se logran conectar por medio de un teléfono inalámbrico. Es una película de suspenso que realmente me pareció interesante y por eso comparto con ustedes este resumen. Quizás a muchos no les guste este tipo de películas y por eso me atreví a realizar este resumen para que se animen y la vean. Pero antes de empezar por favor suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro interesante contenido. Ahora sí, empecemos con el resumen. En el 2019, Seo Jung, de 28 años, pierde su teléfono celular mientras viajaba a visitar a su madre enferma. La lleva a la casa un vecino cercano que tiene una granja de fresas. Este le presta su celular para llamar al suyo, pero nadie le contesta. Seo Jung cree que lo dejó olvidado en el tren. Seo Jung va a visitar a su madre, con la que tiene una terrible relación porque Seo culpa a su madre de la muerte de su padre por dejar una hornilla de la estufa encendida, la cual ocasionó un grave incendio donde el padre de Seo muere y esta queda con una herida en la piel. Estando de visita en el hospital, su madre le dice que visite la tumba de su padre para preguntar si la pueden enterrar a su lado. Seo John la mira y le dice, ¿Crees que tienes derecho de estar con papá? La madre le responde, no deberías decir eso. Seo John le deja en la bandeja el melocotón que le estaba quitando la piel y se marcha. Antes de salir de la habitación, le dice, estás enferma pero te pintas las uñas. Al llegar a la olvidada casa de su infancia, encuentra un teléfono inalámbrico de décadas de antigüedad. Y a través de él, recibe llamadas de una mujer angustiada que dice que su madre la está torturando. Seo John decide colocar un cuadro de su familia. Cuando está perforando la pared para colocar el cuadro, se da cuenta que la pared está hueca y decide romper para averiguar qué hay oculto. Descubre una caja con un diario y fotos, se dirige a la granja de Seong Hu, el cultivador de fresas y le pregunta si la conoce, a lo que él le responde, es Jong Suk, recibe otra llamada, es Jong Suk, de nuevo pidiendo ayuda, la madrastra la sigue torturando y esta vez le prende fuego, Xiu Jong puede ver en el hueco de la pared que conduce al sótano el humo salir de ahí. Vuelve a recibir otra llamada y, asombrada, Seo yeon le pregunta si la dirección de la casa es la que le dio, pues descubre que ambas viven en la misma casa, pero en épocas diferentes. Se comunican e intercambian información, la cual john Suk no le cree. Le dice john Suk que cree que se equivocó de número, a lo que Seo si yeon le dice espera y busca en internet y le da una noticia de un avión que se caerá cerca del aeropuerto ese mismo día. Cuando Jong Suk está comiendo, dan la noticia y descubre que es cierto lo que Seo Jung le dice. Jon Suk llama de nuevo a Seo Jung. las dos pueden comunicarse a través del tiempo por medio del teléfono e intercambian información sobre sus vidas, a lo que Seo Jong le comenta a john Suk que perdió a su padre cuando era pequeña en un incendio. Jon Suk cuelga la llamada porque escucha que está llegando alguien y cree que es su madrastra. Mientras tanto, en 1999, los padres de Seo Jong viajan a la casa para verla. Están buscando una casa alejada de la ciudad para criar a Seo. Cuando están adentro de la casa, abre la puerta y Jong Suk se encuentra con a Seo Jong de 8 años y decide llamar a la Seo de 28 años y le coloca el teléfono para que escuche la voz de su papá. Jong sook basándose en la información de Seo Jong, se escapa de la casa para evitar el incendio que mató a su padre se encuentra a la pequeña Seo Jong viendo un programa de televisión y a su madre pintándose las uñas. La estufa encendida con una olla y agua derramándose de ella. Joon Suk logra llegar a la casa y entra con la llave que la madre deja oculta bajo una maceta. Ella tiene éxito y la realidad de Seo Jong cambia. Sus padres están vivos y sanos y viven en una casa lujosa. Seo Jong sale al patio y entra al invernadero muy confundida. Y ve a la madre regando las plantas. Llega el padre y le muestra una rana. Y ésta lo ve e inmediatamente se suelta a llorar y lo abraza. Llama a Jung-Suk y le dice que le agradece mucho. A lo que Jung-Suk le dice esto es maravilloso. Jung-Suk sin embargo es castigada por su madre. Y se siente resentida porque la vida de seo Jung ha mejorado. Mientras que la de ella es la misma. Seo Joon comparte con sus padres y ya no conversa tanto con john Sook. Este empieza a actuar de manera muy extraña y psicótica. La madrastra de john Sook entra y le quita el teléfono y le advierte a Seo Joon que no vuelva a llamar a su hijastra. Seo Joon busca en internet y descubre que john Sook fue asesinada por su madrastra, la cual estaba preparando un exorcismo. Durante la siguiente llamada telefónica, Seo Joon advierte a john Sook quien le tiende una trampa a la madrastra en la cama, cuando ésta va a clavar el cuchillo. Se salva y mata a su madrastra, la descuartiza y guarda el cadáver en el congelador de la casa. Seo Jong llama a Jong Suk y le pregunta si todo está bien, a lo que ésta le oculta la verdad. Jong Suk sale a la calle, se compra ropa, come en restaurantes y empieza a vivir la libertad que le negaron por muchos años. En el año 2019, en la casa de los padres de Seo Jong, llega Seon hoo el cultivador de fresas, con fresas para la familia. Mientras, en el año 1999, sucede lo mismo, pero lo recibe Jong Suk. Esta toda cambiada con los cabellos rojos y otro tipo de ropa. Jong Suk sube a cambiarse de ropa y Seon hoo abre el refrigerador para guardar las fresas, a lo que descubre partes del cadáver de la madrastra de Jong Suk. Esta, al verse descubierta, asesina también al granjero de fresas. En el año 2019 están conversando los padres de Seo Jung y ella con su amigo Seon hoo Seo Jung está comiendo fresas y sin querer derrama el jugo de las fresas sobre su cárter. Suena el teléfono y escucha la voz de Seon hoo joven pidiendo ayuda a lo que quita el teléfono Jung Suk y se escucha que su ropa se ha arruinado. Seon Jung sale de la habitación y al llegar a la cocina le pregunta si ya se fue, son Hu, sus padres sorprendidos, le preguntan que quién es él. Ella le dice, el dueño de la granja de fresas. El padre le responde que no sabe de qué está hablando. Cuando ella abre la nevera, se da cuenta que no hay fresas guardadas en ella. Seo Jong va hasta la granja de fresas y se da cuenta que está en completo abandono. Se dirige hasta la estación de policías y preguntan si lo conocen. Los policías sorprendidos le preguntan. ¿Por qué busca a alguien que murió hace años? Ella sorprendida le dice, ¿Cómo murió? El policía busca en su expediente y le muestra la información, donde Seo John se entera que fue John Suk quien lo asesinó. Mientras, en 1999, la policía va a casa de John Suk y le realiza algunas preguntas sobre la granja de fresas de seon Hu, a lo que ella le responde no saber nada. Cuando los policías están a punto de irse, se dan cuenta de que hay una entrega de fresas en la casa y le preguntan de nuevo, a lo que ella le responde que las recibió su madrastra, los policías le preguntan si pueden hablar con su madrastra y esta contesta que no está en la casa, dando respuestas confusas para los policías, Seo Jong va a la tienda de comestibles y le pregunta a la encargada si conoce a John Suk, ella le comenta que creía que era una buena chica pero se equivocó, suena el teléfono de nuevo y Seo Jong la confronta y le dice que mató a la madrastra y a un jugo pero sin darse cuenta, le revela que será arrestada y la condenaron a cadena perpetua. Esta le dice que averigüe qué tipo de evidencia encontró la policía para condenarla. En 1999, Jung-Suk recibe la visita de seo Jung, de 8 años y su padre, que han venido a la casa para cerrar la compra. Esta los hace pasar engañándolos y Jung-Suk mata a su padre y se lleva cautiva a la joven seo Jung. En 2019 la realidad de Seo Jong vuelve a cambiar, su padre está muerto, lo pierde cuando éste le está enseñando a manejar y la casa está en peores condiciones. Jong Suk llama a Seo Jong y le dice que averigüe cómo la arrestarán y le dice que tiene cautiva a la pequeña Seo Jong. Al principio Seo Jong alimenta a Jong Suk con información falsa y la conduce hasta un galpón que se explota pero ésta logra salir viva y llega a la casa llama de nuevo a Seo Jong y pone a hablar a la pequeña de 18 años y jong Suk se da cuenta que le tendió una trampa y quería matarla para vengarse de Seo Joon tortura a la pequeña con agua hirviendo a lo que a Seo Jong del 2019 se le evidencian las cicatrices en el cuerpo la madre de Seo Jong llama al padre y como este no le contesta se dirige hacia la casa jong Suk llama de nuevo a Seo Jong y le dice que su padre no murió por culpa de la madre la madre apagó la estufa cuando salió de la casa y Seo Jong jugando la volvió a encender y se le olvidó. Pero cuando Jong Suk la amenaza con matar a la madre, Seo Jung irrumpe en la estación de policía por el cuaderno que usaron en 1999. Ahora sí, Seo Jong le da a Jong Suk la información correcta. Y su realidad vuelve a cambiar. La casa ahora es propiedad de John mayor, que ha continuado sin parar como un asesino en serie. El contenido del cuaderno también cambia, con una nota que la madre de Seon Yu fue a la casa con un oficial de policía e hizo una llamada por teléfono inalámbrico. Seo Young espera en la casa la llamada y la usa para advertirle a la madre. En 1999 llega el oficial de policía a la casa con la madre de Seon Young. Y este empieza a realizar algunas preguntas a John Suk. La madre de Seo Jung encuentra el broche de su niña y le dice al policía. Ean woo le dice que si puede revisar arriba, a lo que John Suk le dice que suba. Mientras, Seo Jong está en el sótano y se consigue el teléfono. El policía le dice que duda de que estén ahí, a lo que Eun Ae le dice que le permite llamar de nuevo a su esposo. Jonsuk le dice que el teléfono no funciona, igual la madre de Seo joung lo agarra y se da cuenta que tiene tono. Cuando ella marca, lo contesta Seo joung y le advierte que abandonen la casa porque corre en peligro. A lo que Seo joung es sorprendida por la adulta Jonsuk y la golpea. A lo que la joven Jonsuk mata al policía con un cuchillo. Seo Jong pelea con la adulta Jonsuk para quitarle el teléfono y la tira contra la pared. Logra dejarla inconsciente, le quita el teléfono y empieza a huir. Lo mismo hace la madre de la joven Jon-Suk. Ambas se encierran en el mismo armario. La madre usa el teléfono de nuevo y Seo-Jon contesta y la anima a pelear. Le dice que busque algo que pueda usar para enfrentarse a Jon-Suk. Cuando ésta abre la puerta se encuentra la pequeña Seo-Jon en el piso llorando, a lo que la joven Jon-Suk la sorprende por detrás para atacarla. Eun Ae aparentemente se sacrifica para matar a Jon Suk, y el 2019 vuelve a cambiar, con la casa en ruina y la adulta Jon Suk desapareciendo. Seo Jon sale de la casa y se va corriendo hasta el hospital para buscar a su madre, pero no la encuentra. Se marcha luego al cementerio y en la tumba de su padre se reencuentra emocionalmente con su madre, que está viva y bien, aunque con las cicatrices. En una escena, en la mitad de los créditos, Jung Suk Mayor usa el teléfono para llamar a su contraparte más joven y advertirle sobre Eun Ae y el oficial de policía, lo que le permite cambiar su propia historia y borrar a Eun Ae del lado de Seo Jung. Al final se ve en una sala de tortura donde una persona está cubierta con tela blanca, está atada a una silla gritando pidiendo ayuda. Cuando la tela se quita revelando que es Seo Jung asustada, y ahora sí, llegamos al final del resumen de la película. Si te parece interesante, por favor regálame un me gusta y también coméntame qué película te gustaría que realizara el resumen para empezar a investigar y armarlo para ti. Nos vemos pronto en otro divertido resumen o historia de películas. ¡Hasta luego!